Christian es un ciclista que entrena cada día aumentando el recorrido del día anterior en 15 kilómetros. Al cabo de 8 días ha recorrido una distancia total de 756 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros entrenó el sexto día? Para resolver este problema vamos primero a hacer un análisis de las distancias que recorre nuestro ciclista día por día. Para ello, vamos a construir una tabla en la cual vamos a anotar el día y la distancia recorrida en ese día. Debemos tener en cuenta que para el primer día no conocemos qué distancia recorre, por lo tanto a esa distancia le vamos a llamar X, y el día 2 recorrerá la distancia del día 1, la distancia anterior, más 15 kilómetros. Eso nos plantea el problema. En el día 3 entonces va a recorrer esta distancia de x más 15, más otros 15 kilómetros. Aquí reducimos términos semejantes, nos queda x más 15 más 15, 30, entonces X más 30 es lo que recorre el día 3, en el día 4 va a recorrer esta distancia, X más 30, más 15 kilómetros, esto será igual, nuevamente reducimos términos semejantes, X queda sola, 30 más 15, 45. En el día 5, nuevamente recorre X más 45, que es lo del día anterior. Más. Otros 15 kilómetros. Y eso es igual. A X. Más. Sumamos 45 más 15 nos da 60. El día 6 va a recorrer lo del día 5, que es X más 60. Más. 15 kilómetros y esto es igual a x más 60 más 15 es 75. El día 7 recorrerá lo del día 6 que es x más 75 más 15 kilómetros. Esto es igual a x 75 más 15 es 90 x más 90 y el día 8 recorrerá lo del día 7 que es x más 90 más otros 15 kilómetros esto es igual a x más 90 más 15 es 105 Ahora vamos a sumar todas las distancias, para tener en cuenta el dato que nos da el problema, dice que la distancia total es de 756 kilómetros, entonces necesitamos sumar todas las distancias que recorre en los 8 días. Para ello nosotros empezamos sumando las x, tenemos en este caso 8x, Y los términos independientes, del 15 al 105, esa suma nos da 420. Entonces, esta distancia, que es la distancia recorrida en 8 días, dice el problema que debe ser igual a 756 kilómetros. Este dato es el que nos permite construir la ecuación que representa nuestro problema. Entonces, la ecuación nos quedará la distancia total, 8x, más 420, igual a 756 kilómetros. Con esta ecuación, entonces, ahora pasamos a solucionar el problema. En la solución del problema, simplemente vamos a encontrar el valor de x que será el que nos dé una pista de lo que el problema nos pide en concreto. Entonces tenemos que 8x más 420 es igual a 756. Vamos a eliminar aquí 420, entonces reescribimos nuestra ecuación y ahora restamos a ambos lados de la ecuación 420 para poderlo quitar del lado izquierdo entonces nos queda en el lado derecho 756 menos 420. En el lado izquierdo 420 se cancela, desaparece y nos queda solo 8x. 8x igual a la resta de 756 menos 420 que es 336. Ahora tenemos entonces que 8x es igual a 336 necesitamos quitar o simplificar el 8, dividimos a toda la ecuación entre 8, lado izquierdo y lado derecho, en el lado izquierdo 8 se cancela, nos queda solo x, y en el lado derecho al hacer la división, esto nos queda 42, x es igual a 42, esta no es la solución todavía, del problema, solo hemos encontrado el valor de x. Debemos tener en cuenta que en el día 6 recorre x más 75. Este dato es el que nos sirve para poder determinar la distancia total recorrida en este día. Entonces en el día 6, en el análisis que habíamos hecho, tenemos que recorre una distancia igual a x más 75 reemplazamos aquí lo que nos dio X, que es 42 más 75, hacemos la suma, 42 más 75 nos da 117. Esta es la distancia total recorrida por el ciclista en el sexto día. Entonces la respuesta nos va a quedar que en el día sexto nuestro ciclista recorre una distancia de 117 kilómetros.